Buenos días, amigos y amigas de La Hora de Urlingan. ¿Cómo dicen ustedes que andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eh, venimos con, con días viste parejitos. Perdón, lo presento. Estamos con el amigazo con Lucas Sens. Eh, filosofía en construcción. Se llama El Segmento. Ya lo conocen. Estamos segurísimos que es la entrega 54. Segurísimo, Eso, sí. La esperamos. otra vez lo dudamos, pero dijimos... La otra vez no sabíamos qué pasaba. <risa> porque no estábamos usando la computadora para hacer la grabación del, del programa, pero bueno, igual quedó aquí... lindo, ¿eh? Quedó me gustaba como Sí, que, que quedó veía. bien, quedó bien. Es lindo el lente ese que tiene sí, el sí. celular. Está bueno, expande mucho, abre, es diferente. Sí. Esto es lo que tiene que es más cómodo, pues ya tenés todo armado. Entonces nosotros estamos grabando y cuando termina el programa ya queda listo para, para subir. Son esas cosas de la ciencia, la visto? Tecnología. Este, la tecnología. La eh, tecnología. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Acá Arrancando noviembre a pleno. A pleno, sí. Eh. Yo, te, yo te vi el otro día por la calle que ibas oh, corriendo. Entonces ni te saludé porque ibas recontra concentrado. Dije, andás a ver en qué universo está metido este muchacho... Que pasaste así por granaderos, ibas. Por uh, Jauret. Por granaderos pasabas. Ah. Por... Entonces... Yo no te vi ese, esa. No, no, no me viste. No me viste. Yo porque estaba... pará, que estaba, yo, yo porque me estaba acordando que el el martes yo Puedes... iba por Jaureche también a los Chapas y ¿eh? también nos salvamos te, te sí, crucé y nos salvamos pero ya me de esa no la otra Le, ni la registro ¿Alogo mazo de colegio en colegio este, este, este, este, sí este, este, este, pone sí pone a veces de colegio en colegio a veces son otras cosas pero siempre siempre ¿no? en un ritmo vertiginoso mirá, me haces acordar a <risa> el ritmo vertiginoso me haces acordar a el coreano, mirá, me hiciste acordar el coreano mirá. el coreano está, está dicen que está bravo, está para conseguírselo el libro, no sé cuánto vale viste vale un, no, un pero manguito. no son tan caros eh, salió hace poco otro pero bueno lo, lo tengo, lo le tengo da, que con, leer. Le da con yo estuve leyendo alguna, algunas cosas al, al sistema capitalista y al, a la vida actual que llevamos le da pero como para que tenga ¿no? Tenga o sea, guarda y conserve. Exacta digamos. Exactamente, sí, obvio, es uno de las a ver, de, de los tópicos comunes, ¿no? En la en la biografía de un Y también, bueno, de muchos autores, esta, esta cuestión de, de repensar el, el modo de vida en, en, en que nos manejamos, ¿no? La forma en que vivimos, eh, cómo, ¿cómo la, la sociedad de alguna manera nos nos moldea, ¿no? construye nuestra subjetividad de cierta manera. Y bueno, por eso él habla tanto de la sociedad de cansancio, ¿no? claro. de la sociedad del rendimiento, ¿no? de la sociedad, eh, como, como diría Bauman, de la sociedad líquida también. ¿no? Yo eh, siempre digo, más allá del de, de el tránsito en el que uno... Eh, vaya metiéndose con las palabras que va diciendo y los temas que va tocando, hay una cosa que es básica. Es decir, vos sabés muy bien que lo que no construiste no lo vas a tener. No aparece mágicamente. Entonces, ¿a qué va esto? Va que nosotros hace tiempo, como humanidad ya, no como la República Argentina, ni peronismo, ni kirchnerismo ni Cambiemos, ni Frente Amplio, Partido Colorado, no, el mundo se queja por la desigualdad. ¿Hemos construido cosas para combatir la desigualdad? No. ¿Hemos construido cosas para terminar con el, el asedio de los, de los sectores privilegiados en nuestra vida? No. Entonces, eh, a la salida de la pandemia, lo que nos encontramos es un mundo que está, que está peor. Es decir, porque no está construido. Es como si vos decís, ay, yo sueño con tener mi casa. Vos no construís tu casa. No estás no tenés una casa. ¿Entendés? Es decir, querés ser, en el caso del profesor de filosofía y luego licenciado. ¿Qué hace? Construye todo eso. Entonces un día se encuentra con que tiene todo eso. Entonces yo voy, dicien, voy empezando a pensar que está muy bueno todos los diagnósticos que hacemos sobre la vida este, cotidiana. Y entonces, es decir, este, eh, tenés, que ir a, tenés que ir a empezar a ejecutar cosas. El hacer cosas. Exactamente. Bueno, ahí me parece que hay, hay una clave, y justo pensando en, en Han, ¿no? Mm. Eh, yo el otro día leía una, una nota que salió en el, en el página 12, ¿no? Eh, estaba la portada. A ver si lo tenemos ahí. Sí, sí, yo. Eh, lo, yo lo Ham diciendo que él decía el, el burnout, o sea, el, este. el estrés sería, ¿no? El síndrome de, del quemado, el burnout, uh -huh. el, el estrés. ¿no? La frase decía: el burnout y la revolución son excluyentes, decía la, la frase. ¿no? A la ver, idea. ¿cómo es eso? Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que vos eh, acabas de decir se relaciona mucho, por eso me, lo, lo, lo llevamos por ahí, eh, con esto de, del hacer el construir ¿qué requiere una construcción? una construcción, además de los materiales y todo lo, lo, lo que se requiere eh, requiere de tiempo requiere de planificación claro. ¿no? y el y requerir de tiempo implica justamente eh, un, un momento de tensión un momento donde vos podés pensar donde vos podés planificar organizar ¿no? diseñar, proyectar y justamente en el ritmo de vida eh, en, el, en el que llevamos en, en la sociedad contemporánea ese tiempo muchas veces no está entonces, ¿cómo, cómo se puede planificar si eh, no tenés tiempo para planificar porque constantemente necesitas estar yendo ¿no? de un lado a otro eh, resolviendo problemas o sobreviviendo si se, eh, vamos a decirlo así, sobreviviendo sin la capacidad de proyectar más adelante. Yo te freno ahí. Frename. Te freno ahí y te, y te lo contesto. Y te lo viste como si fueran dos este, payadores que Dale. se me retrucan. El tema del tiempo, es decir, diría, diría mi abuela: bien, Marcelito, que tenés tiempo para trabajar y comprarte ese plasma que no necesitas. Bien que tenés tiempo, diría el Pepe Mujica ¿No es cierto? En invertir tiempo para juntar plata ¿Para comprar qué? Entonces, tiempo tenés Lo que tenés que cambiar Es la voluntad de tu direccionamiento ¿Hacia dónde dirigís tu tiempo? Claro. Porque qué tiempo tenés Porque te matás trabajando Para cosas que no te sirven Para cosas superfluas Entonces tiempo tenés Es eh, saldado esa cuenta Claro, el, el, el, tema, el, el tema justamente tiene que ver en, en, cómo, el, en cómo, es, cómo es ese uso del tiempo, ¿no? Mm. Si el tiempo es el tiempo para, sí, para bien, comprar, la, laburar, co, comprar de esa tele, entonces es un tiempo que es un tiempo productivo o relacionado con la productividad, con el consumo. Y el, el, el planteo de él justamente es que el, el, el verdadero tiempo, por decirlo así, es el tiempo de ocio. La planificación requiere de ocio, requiere de, de ese momento ¿no? de, de tensión, de, de contemplación, hasta de meditación si se quiere, ¿no? de, de, de poder estar tranquilo, pausado para, para planificar. Lo que él observa es que justamente el, el tiempo productivo, el tiempo de la productividad, es el tiempo que lo empieza a ocupar todo. Por eso él habla de la sociedad de rendimiento, justamente porque, porque vivimos en una sociedad donde la exigencia de rendir es constante, ¿no? Tenés que ser productivo las 24, las 24 7, ¿no? Las 24 horas del, del día, los 7 días de la semana. Incluso cuando no estás produciendo algo que, que se vende, tenés que estar, no sé, produciéndote a vos mismo. O Exacto. tenés que o, o, o pensás en el momento de descanso, y en realidad ese momento de descanso también es un tiempo de, de, de producción. Porque vos tenés que producir tu descanso y tenés que hacer de ese descanso algo que rinda. Y entonces uno entra justamente en, en ese engranaje, ¿no? En ese en ese sinfreno del, del, del tiempo productivo que constantemente se retroalimenta. Digo, trabajamos, sí, tra te, te la pasás trabajando para tener ese, el plasma, por decir algo, ¿no? Sí. Ese plasma donde vos supuestamente lo que haces es eh, relajarte un rato, eh, pero en realidad no es una verdadera relajación, porque eh, lo que terminas haciendo es consumiendo un producto eh, que obviamente te más que hacerte pensar o hacerte tomar conciencia de tu situación lo que hace es distraerte claro, porque es, es eh, el, hoy en día lo, los medios de comunicación todos, ¿no? inclusive nosotros también, de alguna forma, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Te están, te están mostrando, pero los más masivos te lo muestran eh, fuertemente eh, las bases del marketing ¿qué es el marketing? es ofrecerte cosas que vos no necesitas. Eso, eso, eso te iba a decir, venderte ¿Entendés? algo que no... Te lo necesitás. ofrecen, porque no está vendido hasta que vos no lo vas a comprar. Ellos ah. te ofrecen, después vos tomás tu decisión y tomás tu tiempo. Pero es una colección interminable de ofrecerte cosas que vos no necesitas. Una escalera de cuatro metros, una perforadora que no vas a usar. Eh, el último sociales. modelo de la aplicación de El la aplicación último de... modelo Magia sobre, sobre tu vida Medicamentos A veces cosas truchas Cosmetología eh, Cambiarse el rostro Yo te digo una cosa eh, Entiendo Que lo que pasa es con el, en, en la humanidad Sobre el tema de la injusticia Es decir, necesita indefectiblemente El hecho que la gente se junte Para ponerse de acuerdo es decir, no necesitas el marejeo como los griegos, ni un cielo celeste permanente, este, ni tener esclavos para tener tiempo para salir a pensar, ¿no es cierto? Vos concretamente tenés que decir, pero yo tengo acá una necesidad y no estoy teniendo un derecho, estoy teniendo una necesidad colectiva. ¿Cuál? Las necesidades colectivas también tendrían que ser incluidas en la frase de Editha es decir, el colectivo argentino necesita sí. que las energías vuelvan a mano del Estado entonces, esa necesidad se transforma en un derecho, el colectivo argentino necesita recuperar todas sus represas sí. hidroeléctricas sí. esa necesidad no se transforma en un derecho, ¿viste? ¿lo escuchaste alguna vez? incluir el derecho sí. colectivo en la frase de sí. vista muy bien, después lo mismo con lo que vos quieras, es decir el uso, el, el uso de las tarjetas bancarias, la protección a vos mismo en el, en el ámbito de la salud pública. ¿Qué pasa en la discusión, en, el, en la parte educativa? Que está, que es, yo escucho cosas que son increíbles. Es decir, este, toda la vida en estos últimos años... Este, de mi experiencia y por lo que yo veía en el Uruguay y lo que veía en, en España, es decir, la tendencia de la educación es hacia, el, hacia la jornada completa. Es así, porque uno lo ve si no ves la diferencia social. Es decir, ves un colegio como los que yo atiendo que tiene jornada completa y los chicos acceden a idiomas, a talleres, que esto, que lo otro. Yo digo, mirá el lío que se armó porque acá solamente sumaron una una hora, los chicos obvio que tenés que invertir bueno, en más para... colegios, en más gente tenés que poner muchísima plata pero la tenés que poner porque sí. de vuelta, es una necesidad colectiva que implica un derecho colectivo la educación con jornada completa, y qué pasa ahí adentro ¿Por qué no se puede debatir cuál es el kit de la cuestión? Ni hablar de la ESI, que no se aplica, ni hablar de mil otras cosas. Bueno, sí, fuimos, está bien. Ametrallando. Yo, mirá, yo particularmente dudo de que tenga que ser necesariamente de jornada completa. Sí. Yo no... Está bien. Eh, obviamente habría que revisar experiencias en todo el mundo, pero para mí, de, de principio, que necesariamente las educación debe ser jornada completa, eh, no, no me parece algo obvio, al revés, me parece algo que, que es un, un debate, eh, porque tampoco la, la cantidad no hace a la calidad. No, eh, obvio, a eh, si eso, eso has... es pero eso es fundamental. Si no tenés contenidos o si están asignados obvio que la cantidad en ese caso pe no hace a la pero calidad. Ni, y, ni siquiera, y ni siquiera eso, porque en realidad vos, sí una jornada completa lo que tendría que ofrecer es una, una cantidad de, de experiencia no solo contenidos, eh, sino son experiencias diferentes. Claro. Porque no puedes no meter a ocho horas. ¿Por qué vas a meter ocho horas en alguien eh, en, en un aula? Eh, me parece que, que va, va por otro lado y, y tiene que ver con, con los usos del tiempo, eh, por un lado. Segundo, pensar en la necesidad de la jornada completa. Bueno, pero, bueno, para mí, es, digo, es. A ver, pero es, no son ocho horas en un aula, porque vos no, decís ocho bueno. horas en un aula. Y entonces todo el mundo te dice que no, pero vos vas bueno, pero... a los colegios privados más caros, que todos tienen jornada completa. Los chicos ahí tienen una educación muy buena, pero entonces está repartida en, en un horario, es el horario, digamos, del idioma castellano, a la tarde, pues, los que son bilingües, eso lo conozco bien. Es inglés, pero es inglés, es deportes, es talleres, Bueno, es un montón de... Bueno, está bien, un vos que a... poner bueno, mucha plata el Estado. Bueno, eh, bueno, pero vos estás hablando quizás de, de, de otra realidad y de otras circunstancias. Yo te puedo decir que, que las, las jornadas completas que yo conozco, muchas dentro del Estado, y, y hacen agua por todos lados. Pero hacen agua porque por eso ni siquiera debería estar habilitado el edificio donde no entran los chicos. O sea, claro. estamos hablando de una... De, de una serie de deficiencias que que termina siendo con, que termina siendo contraproducente claro yo por eso te digo hablar de, de jornada de, de completa en, ab, en, en abstracto sí es muy lindo yo estoy, puedo estar puedo llegar a estar de acuerdo pero el, el, el tema no es abstracto sino en, en, en su aplicación entonces uno tiende a pensar que la jornada completa lo único que hace es, ma, es, es ma, maquillar o vender una una realidad de cómo el cómo sí, no decir, sí, bueno, sí tenemos a los chicos ocho horas en la escuela, pero en realidad es cuántas de esas horas efectivamente eh, hay un aprendizaje o una experiencia que, que realmente valga. Entonces, para mí lo del. es, es muy discutible, lo, en este sentido, lo de la, la quinta hora en primaria, ¿no? Que es cierto, por un lado, yo te puedo decir que, es, que se armó mucho revuelo, sí, pero se va a implementar igual, porque ya está, ya está todo cocinado. Eso. O sea que el, el revuelo es más eh, de la boca para afuera que de, de, de, claro. de, de, de la puerta para adentro, ¿no? Claro. Eh, eso se, se empezó a implementar este año con, como prueba, pero el año que viene ya va a estar implementado. pasa es que obviamente para implementar eso lo que hay que hacer es reajustar muchas cosas, incluso horarios de, de, de, de los docentes, ¿no? O sea, empezando, empezando por ahí, sin contar otras cuestiones... Eh, eh, ...salariales que... ...todavía no estaban claras, etcétera, etcétera... ...y el debate de fondo... ...y es lo que te va a decir cualquiera vale. ...es que bueno, digo... ...vos me hablas de, de, de, de quinta hora... ...pero ni siquiera podemos asegurar... ...que las otras cuatro horas... ...donde están los chicos en la escuela... ...tengan, eh, tengan el, el, el aula... ...tengan el aula en condiciones... ...tengan, tengan la, el, el almuerzo en caso... ...la vianda escolar... ...para, para alimentarse... Eh, tengan a ver, la cantidad de estudiantes eh, requeridas para, para que se pueda dar realmente clase o no eh, digo, hay muchas cuestiones a veces no se pueden ni asegurar eh, el, el, el, el docente a cargo entonces uno puede encontrar un montón de cosas que no se aseguran en las cuatro horas existentes entonces que te hablen de, de, de poner una quinta hora en eso, eso estoy totalmente de acuerdo Entonces, contigo. Paso... Yo no, yo lo que estoy pensando lo sé, lo es, Yo lo que estoy pensando Es que de vuelta Al tema de tener Los diagnósticos ya los tenemos eh, Más allá De que Extrañamente entre autoridades Y empleados En este caso, cosa que es rara Por, por lo común confrontan ¿no? Pero en, lo, en una cosa que sí están de acuerdo Y acá me va a pegar con algo tanto los que dirigen el Ministerio de Educación como los que trabajan en ellos, es que no hay debate sobre el tema educativo. Es decir, está este, el barco está como encallado en un lugar en donde lo que sobran son diagnósticos. Y, le, y lo que dicen, por un lado, si vos tenés gente que está interesada en el tema de la educación, como el caso de Lucas... Este, eh, tu señora esposa también y otras tantas personas que yo conozco Pablo y demás no es cierto que sí les interesa que sí abren para el debate que sí se preguntan un montón de cosas yo sí. lo que lo que digo vos tenés que decir esto que vos tenés claro que no funciona pero es claro que no funciona pero, totalmente es, es, es, clar, es clarísimo por eso pero lo que pasa es que vos es decir eso ya hace 40 años que estamos haciendo ese diagnóstico entonces yo digo bueno hay que sacarse la careta es decir, Y sacarle la careta a todos los que están dentro del ámbito de la educación sí. Y entonces salir a plantear un debate público Sobre una educación que sea superadora Y sí, sí, pero totalmente Porque, es, por decir, vos porque dijiste necesitas ese? tres veces el, el presupuesto mínimo que tenés al día de hoy Mínimo, tres veces ¿Por qué? Porque una educación de tiempo completo Necesitas edificios nuevos Nuevos, nuevos Necesitas mayor cantidad de eh, docentes preparados. De, de docentes, vuelta, de, de, de auxiliares, de equipos auxiliares. de orientación. Todo el personal que... que trabaje y además no ser tan obtusos y mirar la experiencia de la educación privada. De vuelta, mirar la experiencia de la educación privada. Yo tenía una clienta que falleció, que era dueña de un colegio. Y ella me decía... En otra época, porque ahora el Uruguay no es así. Me dice, eh, me dice, yo este colegio no lo iría a poner en Montevideo porque el Estado compite, es decir, en lo que hace con la educación privada. ¿Entendés? Sí. Entonces me decía, allá para competir tengo que poner hotelería. Entonces ponen equitación, ponen sí. aire acondicionado. Cosa que te llame la atención. Yo digo, el Estado, el estado argentino... Si se pone a pensar, tiene los recursos para triplicarlos, ¿entendés? Pero entonces decir, ¿cómo vamos a formar? ¿Qué tipo de docentes vamos a tener? Es parte de la filosofía esto, porque es el arranque. Vos mandás un chico desde el, desde el nivel inicial hasta que se retira y luego se encuentra con un, con un mundo donde el sistema laboral está, está detonado y está totalmente cambiado. Sí. Entonces el chico tiene que tener Un montón de recursos internos Alimentados Obviamente que por la familia Pero principalmente Por la cuestión De lo que aprende En todo el sistema educativo Que además tiene que tener Docentes que tengan ganas De, de enseñar Que tengan ganas de enseñar Realmente lo digo, ¿no es cierto? Y sí, que sí, si sí. tienen una ley como la ESI Que es una ley nacional Que se aplique Que no tenga que andar pidiendo por favor bueno, por ejemplo, bueno, pero, hay palos para todo el mundo en este gallinero. Acá está bien, pero vamos a poco, porque si nada si vamos respondiendo y vamos. vamos a sí, no, no, no, no pues yo pero, no te pido a... que, que, que respondas ni nada. ¿sabes? No, pero me refiero a, a, a poder pensarlo. Sí. Vos, vos dijiste, no hay, de, no hay debate, o esto de sacarse la careta. Yo creo que habría que sacarse la careta, por claro. supuesto que habría que hacerse, sacarse la careta. No no hay debate, no existe el debate. El, el, la, las decisiones bajan. De, de, son verticales. Son verticales, son completamente verticales. Que se maquillan con, si se quiere, jornadas docentes, donde supuestamente esté debate, no sé qué, no sé qué, entonces, pero son decisiones verticales. Como lo de la quinta hora. No, la quinta hora, estés de acuerdo no estés de acuerdo, no importa, no fue algo consultado a nadie. O sea, claro. es una decisión vertical como tantas otras que, que se están tomando. como Se viene una reestructuración de, de la escuela secundaria también eh, y se van a tomar determinadas medidas, seguramente, pero en el fondo no se consultaron, no, no hay consulta, no hay debate. La, la, y esto te lo puede decir, a ver, cualquiera que, que más no, no. o menos siga el tema educativo, las, las, las políticas educativas se toman de, de arriba hacia abajo y poco o nada importa lo que a ver, las experiencias dentro del aula, ¿no? Eso es lo que te, te, lo, te dice cualquiera, es una sensación de, bueno, eh, el, el que toma las medidas no es alguien que empieza el aula, no es alguien que esté en la escuela, no es alguien que sepa cómo suceden las cosas. Y claro. tiene que ver con tiene que ver con un sistema un sistema burocrático. Uh -huh. Yo, si querés, mirá, eh, te, vuelvo, te vuelvo a las frases que te dije al principio, para que usted vea ahí que todo se puede conectar muy bien. Sí. Eh, ¿Viste que yo te dije esto de cuando hay burnout no hay revolución? Que dice sí. Lin Chulham. Bueno, yo la compartí esa frase en mis redes sociales, ¿no? Y, y, y lo puse como, como un chiste. Dije, bueno, con razón hay tanto con razón hay tanto docente de derecha, ¿no? Lo claro, ¿no? tiré así como, como chiste. Sí. Pero, pero, ¿en ¿qué sentido? Claramente no hay debate. No hay debate hacia arriba. No hay debate respecto de la educación que se está construyendo. Lo que hay es, dentro de mi línea como docente, hay supervivencia, hay supervivencia, hay estar, bueno, eh, a ver, hacer todo lo que se puede dentro del, de, de, del trabajo y, y, y sobrevivir, a, a ver, sobrevivir al día a día, en el sentido, bueno, de, de las clases, de solucionar los problemas, de atender las situaciones, que no son situaciones nada más pedagógicas, sino constantemente situaciones de... De, de violencia, bueno, de, de maltrato de insuficiencia, de vulneración de derechos entonces el, el docente está o por lo menos a ver, los docentes responsables, ¿no? estamos más tiempo como y, y, y todos igual como intentando solucionar esas cuestiones y entonces, entonces por eso de vuelta, ¿no? y, y, y en esto del agotamiento y del cansancio no hay espacios no hay espacios de, de pensamiento no hay espacios de debate no hay, de, no hay espacios de organización eh, más allá, digo, con, con el respecto de los compañeros que también forman parte de, del colectivo de la hora, no, eh, de las cuestiones gremiales, no. Yo me refiero o sea, no hay espacio, muy poco espacio de debate dentro de la propia comunidad docente, porque la comunidad docente está muy atomizada y muy fragmentada y muy individualizada, y esto no es, no es aleatorio, no es azaroso es una no. constante que tiene que ver con una política política educativa eh, yo siento, a ver yo veo constantemente que hay eh, un, un gran hace tiempo, ¿no? pero hay un gran eh, maltrato de lo público un gran maltrato de lo público un gran maltrato hacia la educación pública de parte del mismo Estado digo, de, de, de parte del mismo Estado a veces parece que el propio Estado está eh, excluyendo ah, excluyendo estudiantes de la educación pública como dijo uno, Aunque, no necesito con los amigos que tengo no necesito enemigos claro, digamos. digo, yo siento Pero que hay te, te acá, bueno, gracias no hay, hay un, gran, un gran maltrato que no tiene que ver solo con la inversión económica que obviamente no alcanza y buena parte, digo de, y, y, el, del debate del presupuesto del 2023 que se estuvo hablando estos días fue que incluso se estaba disminuyendo el, el presupuesto en materia educativa, esto es presupuesto nacional igual, que porque acá en, en Argentina eh, venimos seguimos con esa con esa ley de los 90 que eh, lo que generaba era como la, la fragmentación y entonces bueno, la provincia se ocupa de las escuelas de provincia, ¿no? Y las provincias no tienen un mango partido por la mitad. Bueno. Por lo común, hay muchas provincias que tienen dificultades. Y Pero claro que sí. Eh, sí mismo. Fue y, hecho a propósito de eso. Y bueno, fue la ley de reforma educativa de, de, del, del menemismo, ¿no? Del menemato. Eh, el menemato, es? exactamente. Y, y, que lo que, y bueno, lo, lo que hizo fue, terceriz, como decir, como tercerizó, bueno, eh, regionalizó la, la educación y corrió al, al Estado Nacional. Yo sé que, obviamente, fue una recuperación del Estado Nacional, pero hoy en día, bueno, la, la situación es, es muy problemática en, en todo ese sentido. Pero la, la cuestión es que... Vamos, pero, vamos a... Perdón, digo, vuelvo, vuelvo a lo anterior, ¿no? Eh, hay debate y no no no hay no hay debate porque, no sé, a ver, primero no se alienta el espacio del debate, pero al mismo tiempo, no, a ver, en las bases debería haber más debate. Lamentablemente creo que vivimos en un tiempo También donde hay mucha indignación ¿no? Podemos hacer mucha indignación como, como diría Fulham Mucha indignación, mucho enojo, mucha bronca Por todas estas cuestiones Pero al no haber ese espacio de debate Y al no haber esa canalización No hay, si se quiere, revolución O sea, no hay, eh, no hay... posibilidad de... Bueno, nos encontramos, eh, planific planific planificamos, eso decir planificar suena muy a, a educación, ¿no? pero eh, proyectamos, no, pero bien, ¿no? ¿Proyectamos cu cu cuál es cuál es el problema colectivo, cómo lo, lo vamos a, a, a solucionar, qué vamos a hacer, qué vamos a reclamar, qué vamos a construir, qué vamos a hacer. Bueno, todo eso que tiene que ver con el espacio de, de plantear una política alternativa está roto, pero ¿por qué? No está roto por una cuestión individual, está roto por una cuestión sistémica. Porque justamente lo que beneficia a la, la dominación social y a la desigualdad de la que hablaste primero es tener una sociedad atomizada, individualizada. Claro. Por un lado, se, se, por un lado, después. Eh, se, se cacarea fuerte en contra del, no sé yo, de, del mercado, del liberalismo, de capitalismo, como quieras llamarlo. Del capitalismo, no. capitalismo, quiera llamarlo? El pero capitalismo después, liberalismo, capitalismo, liberalismo. Pero después en la práctica no lo, apli lo aplicás, no, no es que no hacen nada, lo aplicás eh, la receta al, al pie de la letra, igual, mm. porque seguís manteniendo justamente todos esos problemas que viene, que podemos decir que, que vienen de ahí, pero no, no encarás soluciones. Termina cayendo otra vez la, la solución en, eh, se, se termina en, en una solución individualizada y no está el, el, el estado, el estado o el colectivo social el más col, que el estado, el colectivo yo, social, eh, yo, el, el colectivo po social porque no es que hay que depender del estado, no, no está el colectivo social justamente eh, de, desarrollando políticas y estrategias para, por ejemplo, mejorar la educación. Todo termina siendo como este, este, juego, este juego perverso de personas indignadas, enojadas, separadas, reclamando al Estado. El, el Estado haciendo lo que hace, pero todo en una retroalimentación que lo único que genera es la no solución. Y eso es algo que está planificado, no es algo, que está, no es algo azaroso, no es algo trivial. Todo, es, todo se conecta, por eso, por eso la frase, por eso el cansancio, por eso el agotamiento. Por eso, eh, por eso esta sensación de estar corriendo todo como el, el hamster en la rueda sin ver la pecera. No estamos viendo la pecera, estamos corriendo como hamster en la rueda y no vemos la pecera, no vemos globalmente. ¿Por qué? Porque nos, sacan el, porque nos quitan el tiempo, porque nos sacan el tiempo de poder, de poder sentarnos a pensar y ver las cosas a distancia. El pensamiento requiere distancia, requiere reflexión. Cuando vos estás... Eh, quemándote la cabeza todos los días yendo de un lado a otro eh, atendiendo los problemas de 20, 30 pibes eh, con, pa, con 30 familias atrás que tienen sus problemas, que no tienen laburo que tienen violencia, que no tienen casa, que no llegan a fin de mes y cuando estás todo el tiempo solucionando o, o emparchando lo micro, nunca vas a lo macro porque ni siquiera ni siquiera lo ves, somos ya, per... Claro. So... Ah, mirá, te, te pongo una eh, Ay, no sé si me la acuerdo, mirá eh, bueno, no me la acuerdo Pero es la imagen de, de, de, de, del, del perro que está eh, escarbando los huesos comiendo Y, y, y, y no ve arriba que, que tiene el amo porque tenemos la, la, porque tenemos la cabeza hundida hacia abajo Porque estamos en lo micro Porque no proyectamos en lo macro Y este debate que debería darse Porque debería debatirse No se debate porque, porque no existe ese debate Porque Ni siquiera Ni siquiera está el, eh, esas circunstancias donde ese, ese momento donde se debate no se debate, lo que encontrás es la indignación dando vueltas por ahí sí, bueno, unos a favor, otros en contra indignados, indignados pero no hay un espacio de construcción colectiva y si no está ese espacio porque no hay construcción colectiva lo único que hacemos es emparchar cosas, hacemos diagnósticos sí, pero no pero no, no, no, no damos soluciones ¿y por qué no damos soluciones? Porque justamente no tenemos esa distancia de salir del diagnóstico y, y, y levantar la cabeza y ver para el otro lado. Y eso es terrible. Y eso es la sociedad del cansancio. Esa es la sociedad de rendimiento. Es la sociedad del burnout del estar quemado. digo y, y eso genera indignación Eso genera bronca. Eso el puede estar, estallar. Pero buena. el estallido tampoco... El estallido no, no, no es lo mismo. No es, no, no es tampoco revolución si se quiere no es una propuesta política alternativa no no no y entonces caemos otra vez en los mismos vicios de siempre bueno me parece que, que va por ahí y está bueno antes de deja, no deja. no está bien porque vas a lo que yo iba a, a lo que yo iba a acotar eh, lo primero una anécdota que todo tiene que ver con todo él se sienta acá cuando llega y me dice ¿Sabés qué? Tendría que ponerme a mirar un poco sobre de qué tema <risa> hemos, hemos hablado. Sí. Y entonces yo le contesté, vos no te preocupes, porque de cualquier forma <risa> la filosofía sí, este, sí, sí. está atada. Nosotros siempre relacionamos los temas filosóficos con la realidad. Totalmente. Y entonces lo que sucedió y sucede en esto que estamos grabando, eh, de vuelta empezamos a hablar sobre Schulham y algunas frases de él más otras más y terminamos hablando de la realidad el tema del debate es el principio es como el punto cero de la ruta que vos vas a construir es el punto cero el debate entonces eh, y otra cosa que te puedo sí sugerir, sugerir es hablar lento Perdón, que me.. me... Y pausar. Sí, bueno, es que me agarró una ah, ataque de te te me... perdón, perdón, perdón, perdón, señor. No, no, no. Vos me vos me aplicás y me estás enseñando perdón, filosofía. es filosofía, yo te explico algo sobre comunicación. <risa> eh, me después, agarraste, me agarraste más visceral. No, por pero eso. aparte porque él tiene, él te hace una síntesis enseguida de las cosas que además eh. eh son dichas por alguien que vive la educación desde adentro, que tiene un compromiso con sus alumnos y sus alumnas y sus alumnos, no sé si se dice así. Sí, sí, también. Este, es decir, con todes, ¿no? Con todas las personas, se tiene un compromiso. Entonces yo digo, el punto, no hay que asustarse, porque el punto cero, es decir, vos decís, che, tenemos que hacer una, eh, una ruta. poner un ejemplo, la segunda mano que se hizo en la ruta 11. Hay un punto cero y hay un punto de debate en la construcción de esa ruta. ¿Cómo la vamos a hacer? Y yo quiero cagar, y los puentes, y los arroyos, y los cosos, y cuánto vamos a ver, porque tenés que expropiar, tenés que pagar. Y empieza el debate, y el debate, el debate. Ese es el punto cero. El debate también separa la paja del trigo. Es decir, separa. Aquellos, en, a un, a, pero inmediatamente, como pasó con la ESI, es decir, separa a los que están interesados en la divulgación a largo plazo y a aquellos que no les interesa absolutamente nada que sea nuevo porque quieren seguir viviendo en un formato del siglo XIX, ponele, para el caso de la ESI. Sí. Con la educación, nosotros somos un país grande, a ver, como de, le gusta decir a... a ...a la querida doctora Cristina Fernández... ...cuando ella se enoja y dice... ...a ver... ...entonces dices, ...sos un país grande... ...a ver... ...y necesitas... ...una reestructuración... ...con debate horizontal... ...en toda la educación... ...en toda la educación... ...y entonces... ...ahí es donde vos... ...él iba relatando... ...y te dicen... ...claro... ...está todo el día con la coyuntura... ...que es lo que le pasa en la educación, qué es lo que pasó en todo lo demás, ¿eh? en, en, en, en salud todo el, en, en economía en la economía. El trabajo, la, en vivienda la salud con el tema de la pandemia eh, como la pandemia tenía una continuidad de dos años entonces fue todos los años, todos los días de esos dos años trabajando en mejorar por lo menos la infraestructura de salud y se logró eso luego siguen el, el de, vendrá la cuestión salarial, la cuestión X. y si hay carrera sanitaria, como había cuando yo era radiólogo, que era lo mejor era entrar en la carrera sanitaria del Estado. Eso era prestigio y buena guía. ¿No es cierto? En el tema educativo depende en dónde vas a estar. Hay dos clubes de, de, de países. Los clubes, el país, los países que están atados a la alta tecnología, eh, actividad espacial y todo lo que vos quieras, y los picapiedras lamentablemente es así yo no quiero pertenecer al club de los pica piedras no me interesa no me interesa porque los sueldos que va a ganar toda nuestra muchachada de a bordo a futuro van a ser paupérrimos ahora, si vos te asociás al club de la tecnología, la ciencia y demás, estos chicos van, y las chicas van a tener sobre todo, unos ingresos muy interesantes, porque hay carreras tecnológicas muy interesantes. Y además, la tecnología ha hecho que se renueve todas las carreras. La filosofía por todas las herramientas, la abogacía, los derechos nuevos que tienen que investigar. Sí, no ha quedado nada sin que deba ser removido y debatido. La educación es lo que nos va a hacer a nosotros. ¿Qué valores tenemos? Salís a la calle y vos sabés que la calle es salvaje porque nosotros somos salvajes. Vos te preguntás en las escuelas, che, enseñan educación vial, te dicen nones. Ni en la privada ni en la pública. Entonces salís y te encontrás salvajismo en la calle, que es el primer lugar de contacto de un argentino a, o argentina con otro argentino o argentina. Es en la vereda y ahí te puede pasar cualquier cosa no, no, la educación no tiene nada que ver ¿no es cierto? no tiene nada que ver sobre cómo se manejan el respeto, la otredad tipos andando en bicicleta o en moto que no respetan ninguna regla de tránsito, ninguna regla hasta exponerse en su propia vida esa es la coyuntura diaria la única forma de cambiar eso que estás viendo que se puede hacer es el punto cero en el caso de la educación porque es Digamos, el, el arranque de todo, empezar por el debate, exigir el debate, y si no te lo quieren dar, romper la bola por el debate, tanto como rompés por los salarios. Sí, o oh, es. El debate, lo, el debate lo el, haces ya, vos. Porque el diagnóstico ya está, ya está. Ya se sabe que esto no funciona, y entonces, a ver, como dice. Este, es que en es que, es que, es que realidad es eso el, el debate no se exige el, el, el debate se impone O sea, si no te lo quieren dar Lo tenés, vos que, lo, vos, vos lo tenés, tenés que hacer que, Lo tenés que hacer vos Tienes entonces... que hacer tu espacio Exactamente Y nosotros, <ríe> Exactamente y, y, y nosotros desde acá, desde la hora de Urlingham, Humildemente La, este, la llamamos, picanteamos Llamamos al debate la picanteamos Llamamos al debate Pero es, es, es cierto lo, lo, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, obviamente, el reconocimiento de, de la educación como la base de una sociedad, ¿no? Y, y, y la pregunta, que esa es la pregunta que uno siempre se hace, bueno, ¿qué tipo, de, qué tipo de, de sociedad estamos creando? ¿Qué tipo de ciudadano estamos formando? ¿Qué tipo de, de, de sujeto colectivo estamos creando? ¿Cuál es la subjetividad que se hace con, con la educación? Vos decís, bueno, querés formar personas para la alta tecnología, por ejemplo. Bueno... ¿Se está formando o se están formando personas para que eh, sean eh, trabajen precarizados? Claro. ¿no? Esa es como una pregunta. ¿Vos estás formando realmente personas para que eh, sigan estudiando, se sigan formando? ¿O lo que estás haciendo es una educación que hace que algunos estudien, sigan formándose y sigan desarrollándose y muchos otros tengan que salir a, a sobrevivir como pueden? Bueno, es, también es debatible. Es debatible, pero yo es, me acuerdo que cuando es debate, estudié, estudié como radiólogo, una de las cosas que cuando vuelve la democracia, es eh, decir, este, eh, teníamos el trabajo peor que precarizado a la salida de la dictadura, porque directamente habían destruido las escuelas técnicas, sí, en medicina bueno. y demás, pero era porque en las enseñanzas de la parte de lo que se llama ética y deontología, vos sabías. ¿Cuál era? Estabas parado como radiólogo y sabías cuál era tu exigencia. A ver, ¿sí? Entonces, eh, es decir, si una, en una educación eh, formal donde no solamente se enseña lo ético, sino... Como, como dice el deporte también te van a enseñar a ser persona y a respetar tus derechos, vos eso ya lo tenés garantizado, la persona vos la largás firme a la calle, luego el mundo laboral <coughs> va a ser otra historia. Bueno, pero por eso tiene que estar, bueno, pero por eso tiene que estar esa base, es una pregunta a de si historia. si realmente está esa base, si vos salís a ver las personas y encontrás esa base uh -huh. que tienen firme esos principios que saben cuáles son sus deberes, que saben cuáles son sus derechos. Mm. Sus derechos de verdad, si saben si saben la, eh, si saben, saben cómo pelear incluso por sus derechos. Bueno, si tienen una visión de, de, del mundo que les permite ver lo global o solo van a vivir atados a la coyuntura como nos pasa. Claro. Entonces digo, son preguntas que se, se tienen que debatir en educación. Que no, para mí no se debaten lo suficiente o... o y, y que en todo caso lo que hay que hacer es generar ese debate pero bueno por eso te volví a, a lo anterior y, y lo repito más lentamente también como para pensar en el cierre y que les quede porque eh, porque bueno es el apuro es el apuro en el que estamos inversos no pero cuando eh, no se no se, no se da ese debate no eh, cuando los trabajadores póngale educación póngale cualquier otro rubro están sobreviviendo a, a una coyuntura, al día a día, ¿no? a llegar a, a fin de mes, a poder darse un gustito o ni siquiera, ¿no? a resolver todos los problemas que tiene diariamente. Que en las escuelas también, obviamente, son un montón, porque no son solo problemas individuales, son problemas colectivos, son pro, problemas de estudiantes, ¿no? eh, de menores de edad, con sus familias, con sus entornos, con todo lo que hizo con Seba. Cuando uno está solamente resolviendo, poniendo parches ¿no? para tapar cosas o tirando vales de agua para apagar un incendio, se nos pierde completamente la visión global. Y lo que, y está muy bien, que planteó Marce como la problemática es la falta de debate. Cuando no hay visión global, cuando uno no sabe dónde está parado ni por qué hace lo que hace, no se produce el debate. ...solo hay supervivencia, hay correr todos detrás de resolver lo que está impuesto... ...que es lo que hay que hacer, entonces, yo traía, traíamos al coreano al principio... ...justamente él lo, lo, lo, lo plantea como uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea... ...vivimos creyéndonos, digo, individuos, creyéndonos libres... ...creyéndonos plenos sujetos de, de, de derecho y en realidad... No somos libres, tenemos el amo internalizado, tenemos eh, los límites autoimpuestos. No nos damos cuenta que vivimos encerrados y atomizados, así, ¿no? En Como la caverna de en, la caverna de, en, en la caverna de Platón, eh, picando, picando las paredes, pero sin pensar que hay más allá. Y eso es, eso tiene que ver, obviamente, con una forma de dominación, con una reestructuración de un modelo, de un modelo social que justamente nos necesita atomizados, fragmentados, esclavizados y dentro de la caverna. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde nos podemos eh, eh, hacemos ese parate, nos tomamos ese tiempo para debatir cómo vi queremos vivir? Que esa es la gran pregunta que siempre nos deja Marcelo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo eso y para...? Viste que y... yo te sigo, viste cómo? Eh. ¿Viste cómo no seguimos, estamos, eh, es una relación simbiótica, <risa> dijo, ¿están escuchando? Yo tengo el lujo, te digo, lo hago así, porque tengo profesor de, de filosofía. Eh, es fundamental para, para darle un cierre, eh, suscribo lo que has dicho. Eh, el diagnóstico ya lo tenemos. Entonces te, te podés sacar de la cabeza toda la negatividad porque la tenés en tu vida cotidiana. Yo la pregunta es. ¿qué estás dispuesto vos a aportar en un debate sobre eh, internamente, primero decir cómo es la vida que vos querés, ¿tenés hijos e hijas? Te pregunto, ¿cómo es la educación que vos querés? Porque, además te digo, vas a pagar a un colegio privado, muchos de medio pelo, donde en realidad muchos de esos son eh, de gestión privada, y donde el Estado pone la tarasca para los sueldos de los, de los docentes. Entonces, eh, no es, es como la cuestión de sexo ah, me parece una, que hay, hay, hay una gran hipocresía también una uh, gran contradicción tremenda es esa yo digo es viste que digo, no, yo burlándome sospecha. de mí mismo cosa que no me que yo me puedo auto burlar bueno yo me llamo Marcelo pero me puedo percibir rosa no desde el punto de desde el punto de vista económico yo creo que pasa lo mismo se puede utilizar el mismo término. Gente que es pobre, pero que se percibe de clase media. ¿No? Y, y entonces y, eso le genera todo un lío en la y, cabeza. Y, y, y cuando clase media que se percibe como. Y clase media dueña que del se mundo. percibe rica. Claro. Entonces mira y dice, porque el rico maltrata, yo maltrato. El rico, muy rico, discrimina. Yo voy a discriminar porque me percibo rica, pero sí todo lo he hecho por mí mismo, ¿no? Eh, no es el tema filosófico, pero si podría poner el ejemplo de alguien que tenga una fábrica textil, las no lágrimas, así, y ahora después con toda la ayuda que dio el Estado, que le pagaron los sueldos de los empleados, son los que más... Dice, no, no, no, yo percibo que el Estado no no me ayudó y bueno, eso, eso, Dice todo yo por mi propia voluntad. Eso también en la, en la Entonces educación. Yo voy a ganar lo que yo quiera. En la educación privada pasa pasa mucho. ¿Cuántos claro. colegios subvencionados completamente por el Estado? O, o, o, o casi, al 80, al 100%. Y sin embargo, no, el, el, el Estado parece que no existe. Y, y sobre todo lo que es más hipócrita es que hay escuelas eh, confesionales que tienen el 100% de subsidio del Estado y no lo manifiestan, y no lo dicen, ojo porque mentir es un pecado, grave, gravísimo, es la negación de algo que te están dando que estás apropiándote de recursos públicos que te los dan para vos y vos te haces el lindo y dices, no, esto es otra cosa, esto es otro nivel de educación. Bueno, vamos a cerrar eh, la cuestión, más allá de todos estos diagnósticos, porque nosotros también estamos es, inundados es. por la coyuntura. ¿Cómo querés vivir vos? Entiendo yo que vas a desear lo mejor para vos mismo, para el único que falta que te compres un arma y te pegues un tiro en el pie. Bueno, Cerrá, no, pa, pa, pasa mucho, nosotros sos un país que tenemos una... Una experiencia en esa. Bueno, Pegarnos en un tiro en el pie. Ya lo decía Pero, Luca Prodan. Que, que Está la, con la barrera baja y yo quiero que, que me, me pisen, pisen, que me pisen, que me pisen. Bueno, no hay, no hay que dejarse pisar, hay que salir a dar el debate. Me, me, me gustó mucho eso y me parece que vamos a dejarlo como el concepto del programa, el, el debate. Salir por, a dar el debate. El debate, por el por debate en todos los ámbitos, ¿eh? Todos los ámbitos no tomamos la educación porque bueno, eh, no, porque estoy yo hoy, porque nos acerca a eso y también porque es fundamental para una sociedad, porque incluso sin educación a veces ni siquiera sabes dar un debate y ahí también está el, el otro el otro truco, ¿no? Te educan para no debatir, no aprendes a debatir nunca vas a dar ningún debate a menos que bueno, es el momento de, de tomarse esa pausa, de tomarse esa reflexión y mirar ¿No? mirar para arriba, mirar globalmente entender o, o más que entender, preguntarnos por qué estamos así y empezar a dar el debate de cómo salir a otro lugar quizás sea mejor quizás no sea mejor, pero sin el debate estamos acá, encerrados en la caverna, atomizados fragmentados, perdemos al otro perdemos la comunidad se descompone el tejido social y en esa descomposición nos aplastan la cabeza Así que cualquier cosa que vos propongas, te puedo asegurar que va a ser mejor que esto. Que la nada. Misma. Es decir, es mm. decir va a, ser, va a estar bueno. Es decir, el debate va a estar bueno porque como ya todos sabemos eso y se supone que somos gente eh, que quiere el bien, vamos a empezar por nuestra familia. entonces. En ese debate, más allá que, que, que se discuta eternamente, no importa el tiempo que dure esa etapa de debatir en el punto, en el tema de la educación, pero se tiene que dar, se tiene que dar. Es imposible seguir de esta, con, este, con este formato. Gente, eh, opinamos este tipo de cosas porque nos, nos preocupan y nos ocupan. Estamos todo el día divulgando, ustedes ya lo ven, o trabajo, o tema de educación, o tema de contenidos, o temas de valores. Porque no somos hipócritas, porque a mí no me alcanza vivir como vivo. Quiero que todos estemos mucho mejor. Así que eso es lo que le deseamos. Una vida mejor, una vida plena, una vida que, que merezca ser vivida. Eh, trabajar nosotros para que nuestros hijos y nietos, hijas y nietas y demás, las próximas generaciones, pero... Eh, Vivan de una forma espectacular, espectacular y además acá en este maravilloso país que se llama República Argentina y en esta tierra tan hermosa que al menos a mí me ha cuidado que se llama Urbina. Despedite de tu gente. Bueno, y, muchas no, gracias. Nos vamos de Filosofía en Construcción. Siempre alentando el debate, el pensamiento, la reflexión en tiempos donde nos dicen no pienses tanto. Nosotros vamos a seguir pensando, así que muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego gente, Hasta chau. luego, chau chau.